Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video de cómo ganar dólares por internet. ¡Wow! Espero que les guste. No sé si en otros lugares, pero para nosotros, los que vivimos en Venezuela, nos interesa todo lo que tiene que ver con referente al dólar. Ya que por cuestiones gubernamentales y económicas se nos restringe del mismo. Para ganar dólares es muy sencillo, simplemente tienes que ver las ofertas que salen en la página. Poco a poco irás acumulando dólares y luego los pasarás a tu cuenta de Paypal, o Paisa, o otra cuenta... Que no recuerdo cuál es el nombre, pero bueno Luego lo verán Rueda video El link del video Se los estaré dejando aquí en la parte de abajo En el cuadro de información De los videos Ustedes le van a mostrar más Y le va a salir el link El link los va a redirigir a la siguiente página En donde ustedes le van a dar Para registrarse como nuevas personas Dentro de la página Ustedes entran allí Simplemente se registra. ¿De qué forma? Aquí en la parte de arriba tiene que decir John Montoya. Y si le sale el cuadro y tiene que colocarlo, te escriba John Montoya. En el cuadro abajo tiene que poner el nombre, aquí apellido y aquí número de teléfono. Luego en los cuadros de abajo tiene que poner el email y aquí lo vuelve a colocar. Aquí coloca el usuario, el nombre de usuario, como va a salir en su página. Coloca aquí una clave de 6 dígitos. Eh, principalmente en números. Yo lo hice solo en números. Aquí coloca el código con el que usted va a entrar a su cuenta de en Traffic Monsoon. Y luego aquí va a colocar la información. Bien sea el email en alguno de estos dos. Si usted tiene Paisa que, y, y tiene Paypal. Usted coloca en alguno de ellos dos. Eh, a dónde va a ser enviado dinero. Y si usted tiene Solid Truth Pay. Bueno, usted va a colocar el nombre de usuario. Le da a clic aquí en eh, que en, entiende y está de acuerdo con los términos y condiciones de Traffic Monsoon. Simplemente si desea los lee aquí y listo. Y le da aquí, escribe aquí el código que se encuentra en esta parte de aquí abajo y le da a proceder. Como ya estoy inscrito simplemente vamos a ir en la parte de adentro y navegar. Ok, luego que ustedes se encuentran en la página, esto de aquí abajo le va a salir en rojo, ¿verdad? Usted simplemente le va a dar en Start Surfing y la página lo va a redirigir a un lugar en donde le va a dar una cuenta regresiva. Y luego, cuando acabe la cuenta regresiva, va a poner dos imágenes en las que usted tiene que seleccionar una de las que se repite. Aquí tiene que alcanzar a 10 Simplemente le vuelve a dar aquí en next site Y le va a llevar para que haga la número 2 luego, luego de que usted haya terminado con la número 10 Que aquí está en tal caso está la 1 Usted simplemente lo que va a hacer es darle a Back to account Que es regresar a su página, a su cuenta Le va a llevar a la página principal Usted se va a dirigir a la parte inferior o tú. Tú te vas a dirigir a la página inferior, a la parte inferior de la página. Y le vas a dar clic en alguno de estos cuadros. Colocan el código y luego le dan en Credit Click. Le va a decir que gracias porque su punto ha sido acreditado. Y cuando ustedes vuelven a la cuenta se van a dar de cuenta que ya el punto ha sido introducido en su monto de dólares en la cuenta. Ok, ya estando en la página ustedes se dirigen a la parte inferior y se dan cuenta de que ya fue acreditado. Para poder retirar los dólares que ustedes tengan acá, ustedes le van a dar a withdraw. Y van a introducir su información a donde quiere que se le sea dirigido, en la parte de arriba. Aquí la cantidad que ustedes quieran pasar. Y aquí el código de 6 números que yo les dije desde un principio. Y le dan a procesar. Así vas a comenzar a ganar dólares con tu pareja. No puedes hacerlo dentro de la misma computadora o de la misma red de internet. Ya que la página te lo puede bloquear. Porque puede tomarte como si fueras un robot de, como en computadora. Que simplemente quiere es ganar dólares. Esto va a funcionar con más potencia y los números van a ser mayores mientras más, más personas referidas ustedes tengan. En la parte inferior de la página va a estar el link de su página por lo cual usted va a obtener que otras personas se añadan a su, a su cuenta. Y ustedes pueden comenzar a ganar mucho más dinero. Como vieron, es muy sencillo ganar dólares. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo. Si lo compartes, te suscribes y le das me gusta a mi página, estarás participando para que tu link de referido esté en la parte de abajo del video. Y de esta forma, tú también estarás ganando dólares. Suscríbete al canal en el botón que está por acá abajo, si no me equivoco, ya que estaré montando un video a la semana. Dale like al video, ya que esto me ayuda mucho. Y recuerda seguirme en todas las redes sociales, en la parte de abajo están las direcciones. Si quieres ver mis videos anteriores simplemente dale click en los links que se encuentran en el cuadro de información. Y esto es todo por hoy, cuídate.